y hoy os vamos a hablar de los mitos en los procesos de selección ¿Sí? Sara es la experta que se lo ha preparado perfectamente pues sí. ya habíamos hablado antes un poquito de esto en instagram y bueno ahora lo queríamos comentar aquí ¿no? en este canal eh, de PRIXLINE ¿no? para hablar de eso de acerca de los mitos que hay acerca de los procesos de selección como ha dicho ya Luis el primer mito sería que mucha gente piensa es que no hace falta mandar el currículum para que te seleccionen o te cojan en un, en un puesto de trabajo. ¿vale? Muchas veces se piensa la gente que con tan solo mandar o eh, inscribirse en la oferta ¿vale? y, en la, y tener una candidatura activa en, la, en el portal de empleo ya es suficiente para que te cojan en la oferta de empleo. Y no es así, porque muchas veces el entrevistador lo que hace es como proponerse un x tiempo ¿no? para mirar estas candidaturas y entonces ahí seleccionar a la persona como por ejemplo en cuatro días no. pero si ya de ese tiempo eh, digamos que se ha pasado ¿no? digamos que estamos en el quinto día y tú vas de, en ese tiempo y te inscribes en la oferta pues no va a servir de nada porque directamente ni lo van a mirar digamos que ya ha pasado ese plazo en el que la persona ha mirado esas candidaturas por lo tanto lo que mmm, siempre se recomienda es que si te interesa mucho ese puesto de, de trabajo, ese puesto de empleo que directamente mandes a la persona entrevistadora el currículum para que te puedan ver y te puedan analizar O sea, lo que quiere decir Sara que no solo es inscribirse en la oferta que hayas visto sino también tienes que mandar sí. el currículum ah y mandar el currículum sí. no? vale vale Eso. a la, sí, que la no... página de empleo o al oh. portal de empleo oh. o al entrevistador o dependiendo oh, de o oh, oh, si es posible llamar llamar y pedir una entrevista de qué empresa es hablar con ellos vale, vale vale que no por rellenar la oferta pensar ya ya está echala ya a ver si me coge, No. Lo que dices, Sara Y además es una muestra de interés. También, porque claro, si ven que encima tú mandas un currículum y, y estás ahí detrás, pues eso también es una muestra de interés. Cosa que no todo el mundo hace. Claro, ¿vale? te vas a diferenciar. Claro. Te diferencias. Es un rasgo positivo, vamos. Luego también, eh, otro mito que la gente se cree, se tiene, vamos, es que todos los currículos que se, se leen en profundidad. Y son parte también es falso, ¿vale? Porque en un principio no todos los currículums los currículum se leen en profundidad sobre todo al principio, ¿no? que se tiene que hacer una criba de, tre, de los currículums y pues se seleccionan en tres partes normalmente ¿no? se ponen en un lado los seleccionados, los mmm, dudosos y los no seleccionados ¿vale? digamos que de ahí, de esa lectura rápida que se hace en todos los currículums es, se hace una criba principalmente y luego ya quizás así, después sí se empiezan a analizar un poco más los seleccionados ¿no? o incluso en la propia entrevista, muchas veces a la persona pues, se le dice mira, pues estoy leyendo esto de ti en este currículum tal que tú me has dado y, y estoy viendo eso y hay que tener mucho cuidado con eso porque también eh, pueden ver muchas faltas de ortografía o errores en el currículum entonces, con esto no quiero decir que no tengamos que tener cuidado con el currículum, sino más bien pensar que no siempre lo van a. Que no siempre leer. lo van a leer, pero. Oye, por cierto chicos, podéis preguntar lo que queráis. Los que estáis ahora en directo en Twitter o en Periscope, escribirlo ahí os respondemos. O en YouTube también en directo. Y los que lo veáis luego en repetición o lo escuchéis en el podcast, podéis ponerlo en los comentarios. Uh -huh. Habla hablamos de los mitos en los procesos de selección. Hasta ahora Sara nos ha explicado el, el mito de que no hace falta. no solo con rellenar la oferta, ya, no que hay que insistir. Sí. Y segundo mito nos ha dicho que los currículos no siempre se lo leen. Pero, pero habrá que prepararlo bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sara? Sí, ¿Sí ¿no? eso es. Siempre hay que prepararlo bien. Pero vale. no creerse el mito de que siempre van a leer tu currículum. Bueno, no pensar de... que por ponerlo en el currículum lo van a ver, no necesariamente. Claro. Eso es lo que sobre todo vale. Yo me hago así un poco, lo explicas genial, Sara, vale. Pero para que lo entienda todo el mundo. Claro, sí. Hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo mm -hmm. claro pues eh, el tercer mito sería que eh, hay gente que piensa que el que selecciona se conoce muy bien el puesto de trabajo que es lo que debería mito? de ser, perdona que me meta uh -huh. efectivamente un buen seleccionador se supone que tendría que conocer muy bien el puesto para el que está seleccionando la pero por desgracia como va con Sara no siempre no es así esa. claro, la realidad no es esa o sea, muchas veces hay algunas empresas que no tienen departamento de recursos humanos, vale, y es simplemente pues el administrativo, el, el departamento de administración, no, el que hace este tipo de gestiones. ¿Y qué puede o sea, pasar ahí? Pues pasa que te hacen una entrevista, pero realmente ni el entrevistador sabe qué es lo que tú tienes que hacer. O sea, te valoran un poco por encima y tal. Saben y hola, ven, José Fray. Hola, hola José traer Hola José traer Saben un poco si puedes. Pues eso, saber el trabajo de lo que sepan un poco de por encima y tal, pero no son expertos en la materia. Entonces, hola. Hola. Sí, que, no, que el que te está entrevistando, lo ideal sería que supiera muy bien el puesto que vas a cubrir, pero a veces no. Entonces cuidado, no me quiero adelantar porque es que Sara en Instagram os recomiendo el canal de Prisline en Instagram. Yo me lo sé porque la he escuchado antes. Sí. Bueno, díselo tú. Lo que puede pasar ahí. Pues que no es que tenemos que ser tema. demasiado como arrogantes con nosotros mismos y hablar demasiado, ¿no? De nuestro trabajo, de, de, de lo bien que lo sabemos de lo hacer, que es o sea, de entonces... los expertos que somos en no sé qué teoría, de no sé qué. Sí, sino más bien ser sencillos, escuetos, claros y ver que la le un poco de empatía que no vayas a lo mejor de chulito del puesto porque claro. a lo mejor el que te está entrevistando no conoce bien el puesto y puedes causar el efecto contrario claro eso es y a lo mejor se creen pues eso que es un arrogante que simplemente se la janta claro. de listo y tal cuando porque la persona en sí no puede valorar si tú sabes mucho de la materia claro, pero ojo a esto cuando veáis que el que os está entrevistando no sabe muy bien de qué va a ir el puesto si lo sabe pues sí que podéis demostrar claro, ¿no? hay que tener cuidado hay que también observar antes de nada si o sea, ver si la persona con la que estamos hablando es experto en la materia o no si es un profesional hola becamino hola ahí yo os recomendaría un vídeo que tiene sara muy bueno aquí en el canal de Pritchline. por cierto suscribiros los que no estáis suscritos que así os avisa cuando emitimos en directo que es como en una entrevista de trabajo tener empatía para captar al que te está seleccionando os recomiendo ese vídeo que, que es de sara también sí. Luego otro mito es eh, que no se busca información acerca de nosotros en las redes pregunta, sociales. Una pregunta, una pregunta de la audiencia, perdón, así ah, ¿sí? Yo quiero iniciar un negocio donde los puedo hablar y pedir información. Okay. Pues aquí, en, o el en el los comentarios ahora mismo, pregúntanos lo que quieras que nos claro. estés aquí en directo, en vivo y en directo. En el canal de Prinxline. En el canal de Prinxline en los comentarios, de aquí en YouTube, aquí abajo. Pero ahora mismo, si quieres, estamos en directo. Sí. Aprovecha. Y, y tienes a las puertas. <risa> en procesos de selección, ¿Qué Sara pues seguimos, no Sara? muy bien Estábamos, hemos visto que no hace falta mandar, no solo con rellenar la oferta, sino mejor mandar el currículum que los CVs no siempre se leen en profundidad uh -huh. que el seleccionador no siempre tiene por qué conocer bien el puesto al que estás optando ojalá lo conociera, pero no siempre, entonces cuidado con eso sí. bueno, y no, y bueno, me, y adelanto, ahora no me adelanto el cuarto mito es que, como ya decía, que no se busca información de los candidatos en internet o en las redes sociales. Eso es un no, minuto Sara, no sé cómo vamos a organizar esto. Nos está diciendo la audiencia, perdona que te vuelva a interrumpir, sí. que quiere una empresa de publicidad. Que él tiene una imprenta. Ah. <risa> Nos dice la audiencia que quiere una empresa de publicidad y que él tiene una imprenta. Pues marketing. ¿no? Pues sí. O sea, o sea, él tiene la imprenta y quiere ofrecerse a empresas de publicidad. Pues a echar el, no sería el CV, pero. Eh, a darte a conocer a, a empresas de marketing yo buscaría claro. o sea, yo me, me centraría sí. más en buscar gente con perfiles comerciales por ejemplo ¿no? para claro. este tema de, tema de cosas o también un poco en el sector y geográfico. aunque nos salimos un poco pero mira si tienes una imprenta yo buscaría en tu zona geográfica porque como es una imprenta algo físico zona tuya geográfica buscar empresas de marketing de publicidad que pienses que pueden necesitar imprentas y darse a conocer ahí sí. pero no nos vamos a desviar mucho más del tema hacernos o sea, preguntas pero hoy de esto del proceso de selección chicos vale, <risa> vale. pero lo de la imprenta lo vamos a pensar Va. vamos a pensar bueno luego también otro punto bueno que decía que no que no se, que mucha gente piensa que no se busca información acerca de nosotros en las redes sociales o en, o en, eso, o en facebook o en internet y que no se os googlea pero son o mentira eso ¿Cómo ve que si se Cuéntale, cuéntale lo que te ha pasado a ti que has contado En mi antes, caso Sara. yo por ejemplo tuve, bueno hace poco me puse mi número completo en Google vale y me sorprendí de la de fotos que había de mis redes sociales que tenía de antaño sabe cuando era adolescente y aparecían fotos mías pues que no, no me hacía gracia que estuvieran ahí porque además no eran fotos que fueran directamente actuales de mi, de mi perfil no? Y y claro, pues sí, que se pues hacer... en redes sociales chicos claro. se queda todo cuidado lo que ponéis en las redes sociales en facebook en twitter en en foros hay, cuidado. Que, hay que intentar privatizarlo casi todo porque es que si sí os sí lo van a mirar claro raro va a ser el seleccionador que nos busque que nos google si sí. tengo un jefe que también me lo dijo te acuerdas te lo dijo que, también un jefe no sí, sí que directamente él para seleccionar más se mentió en mi facebook es que lo hacen todos lo hacen lo hacen antes esto es una realidad las redes sociales cerrar lo que no queréis que se vea tenerlo cerrado borrarlo y de aquí al futuro vigilar lo que publicáis nada de ir insultando por ahí esas cosas seguimos no Sara? Sí. Vale. si el quinto mito es que solo entra gente por enchufe en los trabajos o se permanece o permanece en el trabajo por enchufe y eso es falso completamente vale porque ya no solamente es que te descarten a ti por ser una persona anónima o persona desconocida ¿no? en este puesto de trabajo sino que además no es que te han cogido eh, no por ser alguien conocido del jefe y tal o entrar por enchufe te va a garantizar el puesto de trabajo ya Mo que si tú eres mejor o siendo desconocido en el puesto de trabajo y vas a rentar más en el puesto de trabajo al final los resultados son mejores contigo pues se van a Mo mantener Moraleja aquí. que aunque no tengas enchufe no te desanimes uh -huh. una empresa que se precie no va a estar cogiendo enchufados Va a estar cogiendo a los mejores para el puesto. Porque eso es la manera de que la empresa progrese y vaya para adelante. Claro. Yo no cogería en mi empresa a alguien, a algún enchufado O sea que eso es un falso mito, yo creo. Claro. ¿Verdad, Sara? Y a veces tener un contacto, o sea, entrar por enchufe también puede ser contraproducente porque, vale, te, hace, te cogen por hacerte el favor, pero luego empiezan a observar más si realmente eres bueno. Vamos, que te pueden coger por enchufe, pero como luego no rindas, cuidado. Sí. Está no claro. hay que confiarse. luego el sexto mito es que exagerar en la entrevista también te da eh, garantías de que te van a coger y eso es completamente falso es más es muy contraproducente porque aunque te cogiesen no te va a servir de nada ya que si te cogen y luego ven que realmente no es así todo lo que decías que no es tan bueno como decías pues entonces eh, ya no solamente te van a echar sino que encima no te van a volver a seleccionar nunca más Exacto. exagerar claro. o incluso sea, mentir una cosa es saberse vender van bueno, a adornarse un poco pero otra ah. cosa es mentir descaradamente que lo van a descubrir sí. y lo que os está diciendo sara sí porque si por ejemplo es para un puesto de comercial y te tienes que saber vender como dice luis no pues está muy bien que te sepas vender pero siempre que no mientas no sara, mientas no... y además en cosas que es que se van a ver luego claro es todo un conjunto Exacto. ¿Eh? luego el séptimo mito también sería que el currículum tiene que ser llamativo y muy original, ¿vale? Y esto es Aunque hay, hay, hay una excepción. Hay una excepción, sí. hay una excepción. Esto es un poco es sobre todo mito, ¿vale? Porque en la mayoría de los currículums no tienen que ser llamativos ni muy originales, sino más bien ser simples, sencillos y sobre todo elegibles que sea que se vea claramente la información, es lo que más importa, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, los diseñadores gráficos yo sé, porque yo estudié esto. Que los diseñadores gráficos sí se tienen que currar un poquito más esa parte del currículum sí, y que de hacerla es, un poquito que si más un puesto eh, de, más de diseño, pues diseñada, ahí, sí, claro. ahí, ahí sí que van a valorarlo más, ¿no? claro. pero si es a lo mejor otro tipo de perfil, hombre, pues si lo dejas bien, pues mira, pero que no va a ser lo principal en lo que se van a fijar, sí, ¿no? sí, sí. es un falso, un mito, es un mito, sí. es un mito. Y entonces, bueno. eso hola ¿sí? Flipper, se ha unido Flipper, ah, hola, que sepáis eso, que solamente en este caso diría yo en algo más bien artístico se tiene que hacer así pero por ejemplo para una persona que es contable pues lo va a ser lo de menos no no, que esté... no pega que el currículum claro. tenga ese tipo de... pero para de... alguien que sea diseñador un tema artístico ahí sí que puede ser una ayuda verdad? Sí. es ¿Eh, Sí. sí. Vale. vale vale y luego el octavo punto es que las entrevistas largas te aseguran el puesto eso es otro mito completamente falso vale es decir, muchas veces no por estar más tiempo, más seguridad de que vas a estar. Hola, Centi 2013. Trabajo. Perdóname, Sara. Sino que mmm, a lo mejor te están examinando más porque no están seguros de si saber cogerte o si están seguros de saber despedirte. Saludos desde Toluca, México. Saludos. Nos dice. Zenin. <risa> te recordamos rápidamente lo que estamos hablando. Estamos hablando de los mitos que hay en los procesos de selección. Nos los está contando Sara unos mitos que todo el mundo cree que son así y no son así necesariamente ahora repasamos todos pero la dejamos que termine con el último que ya lo estaba explicando bueno pues eso que las entrevistas largas no te se en el puesto del trabajo porque muchas veces lo que hacen es valorar más si realmente vales o no porque tienen dudas o que tú mismamente te estás enrollando más tiempo hablando y al final la entrevista pues hace más larga no? Pero muchas veces cuando la persona lo tiene claro y sabe que directamente es esa la persona que quiere, no le da muchas más vueltas al asunto, sino más bien sabe que, que, que le va que, a coger que no, y porque, que no eh, va a dar. Ahí, más... Por ahí dicen que eres muy hermosa esa, ¿eh, nada. Ah, vale, pero lo dicen con respeto. <risa> que no que la entrevista se alarga es señal de que te van a coger. Cuidado. No. Cuidado. Puede que sí, pero no. Pero es puede una señal. que no. Puede ser que el seleccionador vaya a no cogerte y se está asegurando de no cogerte. Claro. Esto podría ser. Claro. O sea que entrevista larga no es sinónimo de que te vayan a coger necesariamente, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, bueno, voy a hacer un. Es como un resumen de Toluca, México. Sí. Voy a hacer. Una mirador, ¿sabes? Un resumen, sí. Un de los ocho puntos que nos has dado, ¿no? Eso es. Ocho puntos. El primero era que no hace falta enviar el currículum para que te seleccionen o para que te cojan en una oferta y eso es falso porque tenemos que enviar el currículum, ¿vale? Es decir que si lo enviamos mejor porque nos da más seguridad de que lo vean vale no o solamente que la, la oferta total. pero también enviar el currículum o llevarlo o llamar eso. vale lo de que todos los currículums salen en profundidad también es falso en principio solamente se hace una criba y no se leen todo, y se le van todos a por leer los, los que más van a coger pero no necesariamente todos eso. el tercer mito era que quien selecciona conoce muy bien el puesto de trabajo y eso puede ser verdad o puede ser falso es decir que pueden no conocerlo y entonces si no lo conoce cuidado Uh -huh. Si lo conoces, genial. Os esplandiros por ahí. Pero uh -huh. si no, cuidado. Eso. Empatía. Claro. Luego el cuarto eh, punto es que no se busca información de los candidatos en Internet. Y eso también es falso. O sea que sí se busca, sí se, se, busca. Se, se, os, se os googlea a todos. Además a la mayoría. Y muchas veces os está entrevistando y está poniendo tu nombre y apellido a ver qué sale ahí en Google. Sí. O sea que eso es un ejercicio que os recomendamos desde Chris Line a todos. Mirar lo que dice Google de vosotros. Mirarlo y arreglarlo y a partir de ahora al futuro cuidar con lo que publicáis uh -huh. eso. luego el quinto punto es que solo entra gente por enchufe y mantiene el empleo por enchufe eso también es falso o sea no hace falta llegar a esos extremos una de la audiencia se buscó con google y qué pasó chico y la verdad ¿Y la verdad y la verdad dice yo me busqué con google no encontré mucho y la verdad no encontré mucho bueno pues bien bravo bravo aunque algo tienen que encontrar chicos que también ha surgido el tema del candidato que le buscan en Google y no sale nada. Claro. Es un fantasma. Claro, pero es eso porque eso seguramente haya privatizado que... todo, lo haya no, no, puesto.. No, no, no, no es bueno. A ver, cuando busquen en Google tienen que salir cosas buenas cosas de. vosotros buenas, como más profesionales quizás. Más... Dale Facebook algunos perfiles. Yo me busqué con Google. Todos os tenéis que claro. buscar con o sea, Google. Todos. Tened en cuenta que ellos buscan de vosotros un perfil profesional. Entonces, claro. si buscando trabajo, lo mejor que puedes hacer es. Primero, por partes de buscaros por Google a ver qué sale de Google. Si todo lo que sale es bueno, perfecto. Claro. dejarlo. Si sale malo, quitar lo que está mal. Claro. Vale, y por favor, si no sale nada, tampoco es bueno, porque entonces va a decir el seleccionador este que es un fantasma. Pero yo no tengo muchos perfiles en redes sociales. Hola, una pregunta muy seria. Sí, sí, si son serias, bien. ¿eh? Si son malas, no hace te falta tener muchas. Simplemente con que se vea alguna bien, o sea, es lo suficiente. No ¿Lo porque, suficiente? claro, tampoco es que tengáis que tener invadido, pero que lo que claro. se vea sea positivo. No, claro, ¿sabes? claro que porque sé que es mucho sé que a es ver, un por, motivo de, porque sé que es un motivo de problemas en LinkedIn, LinkedIn claro la red social LinkedIn de verdad la gente no la tiene trabajada y es muy importante no a ver en las empresas en México las imprentas ahora no las conozco pero búscate en Google en Google Maps buscas imprentas y te salen ahí bueno, seguimos, no nos desvimos del tema, ¿no? Ha quedado claro lo de las redes sociales, eso es importante, Sara sí, muy, es importante, muy importante. Es ¿eh? muy importante porque lo hacen, de verdad. Es que a mí no, me, lo no, lo hecho, me lo han hecho, me lo han hecho. da pues, currículum muy tal, la entrevista muy vale. Y vamos a poner ahí, no ponen en burradas en redes sociales. Y me he sorprendido chicos. de todo lo que se ve en internet, la verdad. Eh, luego, el, el quinto mito sería eso, de que la gente solamente entraba por enchufes, era un mito, ya hemos dicho. Ese mito. sería que exagerar la entrevista o mentir eh, nos da más, más posibilidades de que te coja. Pues no, no, porque a lo mejor te coja. Mira, miraos una entrevista que tenemos aquí con Mercedes, que nos cuenta una mujer ya con experiencia y se confiesa ante nosotros aquí en el canal de Prisline de que lo que en toda su vida ha estado mintiendo en las entrevistas de trabajo, y lo digo porque ya lo dice públicamente, lo puedo decir, y que eso es un gran error. Decía, ¿se usted inglés? Decía, sí, sí, yo soy inglés. Y cogía la entrevista y se ponía a entrevistarla en inglés. Vale. A a lo que pasaba. Luego. ¿Sabe usted contabilidad? Sí, sí. Hágame estos asientos. Pues así no se va a ningún lado. Hola, hola, hola. a todos. Se están disparando ahora las preguntas. Sí. Pero preguntas relacionadas con todo esto que estamos, que Sara nos ha preparado muy bien. Mitos de las entrevistas de trabajo. Muy bien. Hola, hola, hola, hola. Genial. Estábamos en lo de Google, no, en lo de no exagerar. Hombre, una cosa es saberse vender, no se da un poquito. Sí, eso es lo y de la... otra de cosa es ya mentir en cosas que te van a... Además pillar. de que te Entonces, pueden coger, claro. O sea, porque es verdad que mintiendo te pueden coger más... En fácil, el periodo de prueba... de van qué te, te echar? sirve? Claro, o sea, en el periodo de prueba van a ver que no es así to todo Sara, lo que bueno, no, otro, o sea, Bueno, hay uno que dice que eres muy guapa. El y ya está, pero dice que no tiene que ver con el motivo y que eres muy guapa. Vale, muy sí, guapa. claro, claro, claro. O sea, ah, bueno. ah, y muy inteligente ah, también, doy fe bueno, bueno seguimos a tener, yo soy muy feo, verdad chicos? yo en el consejo del día me pongo las gafas de sol y los cajos para que no me reconozcáis si fuera Sara no me lo pondría, pero seguimos con el tema bueno. no no no es nada de ofensivo, así sí, así sí. muy bien lo está diciendo, dice que, que hay, no hay uno es. que son de de París. París hola, hola que entonces repasamos los temas aunque nada sé que no se ha acabado pero para los que se han conectado ahora que cuando se inscribís en una oferta de trabajos hacer seguimiento a la oferta. En otro vídeo de Prisland decíamos que en Alemania la gente se apunta como máximo a 10 ofertas, pero luego las sigue mucho sí. y consigue que le cojan. Que no es cuestión de ir rellenando por ahí y olvidarse, no. Es mejor rellenar pocas y seguirlas luego que no rellenar y olvidar. Sí, porque ¿Claro? a veces haces como muchas selecciones de, de, de, de trabajos si y luego no te interesan ni siquiera a ti. Claro, entonces hacer buena criba y a esas ofertas seguirlas llamar, a ver qué ha pasado a ver, vale ver bueno. los otros vídeos de playline chicos ya está suscribiros al canal eh... dice que sí si también te, te mira mucho las redes sociales sí, muchísimo si sí. es lo que estábamos hablando sí sí ver, de verdad el eh, cuidado las redes sociales de verdad <risa> ¿Vale? antes de publicar antes en las redes sociales además lo que publicáis ya no en redes sociales, en un foro en cualquier lado ya no es publicación, tener cuidado con lo que se publica más que nada ese no lo entiendo lo que dice lo no, en otro idioma ni idea que es griego yo creo ¿no? no puede ser que... sí. y por dónde te mueves lo que publicas claro pues lo que publiquéis en redes sociales que lo pueda leer todo el mundo o si no chicos usar algo anónimo que no os vayan a relacionar mm. pero vamos yo yo me comportaría en redes sociales como en la vida misma es que no sé qué pasa a la gente que a veces en el anonimato se transforman Sí, y es bueno que lo hagáis en público, claro, claro. lo que es bueno si sí. Lo que hagáis en público, hacerlo en redes sociales. Y lo que no haríais en público no lo hagáis y ya está. Yo creo que es el mejor consejo. Sí. Y pensar que en cualquier entrevista os van a sacar y además lo van a sacar todo, lo que hicisteis hace 20 años a lo mejor. <risa> Muy bien. Pues el séptimo mito sería que el currículum tiene que ser original y llamativo y eso también es otro mito, ¿vale? Porque mucha gente se piensa, ah pues mira, pues me lo voy a decorar un montón para este currículum para pues si es un, un, un puesto tema de, de... de contabilidad, como pues decía, ¿no? ¿no? Pues no es necesario, es más, queda peor porque una persona contable tiene aunque, que aunque yo te, otro te, tipo de currículum. Va colocar, ¿no? o sea, ahora, materia, más... Vale, pero si es un puesto de diseñador, como bien nos dices ahora, claro, ahí pues puede ayudar. yo Por ejemplo, estudié diseño gráfico y eso convencía y, y a mí sí me enseñaron a hacer un currículum bien más original. De, te llama más la atención, más diseñado, ¿no? más, claro. Pero vamos, para un puesto de contable, por poner el ejemplo, pues que esté mejor diseñado o peor el currículum al seleccionado le va a dar igual, lo que va a ver es la contabilidad que sabes. A un puesto de diseñador pues va a ayudar a lo mejor a tomar la decisión. Claro. Porque ya van a ver ya de por sí que sabes diseñar vale. si lo haces así y si no van a ver. ¿Y este porque diseña tanto si no es diseñador gráfico? Y, o sea, sí, sí. Uy, qué pregunta larga de la audiencia. Dice, bueno, yo tengo bueno, tatuajes yo no... no visibles y la verdad estoy haciendo una carrera en administración, ¿no? En adero pero sí si me, si me estoy dando, dando cuenta de la que de la imagen de la es, imagen es la muy importante. Vive España. Hombre, sí. si tienes tatuajes y no son visibles no pasa nada no nada. pasa nada claro con que se nos escondas pero sí es verdad que es importante el tema de, de claro, la imagen en claro fe. sobre todo según el tipo de sobre perfil. todo claro si es un tema de administración y tal como claro. dices claro eh, sí aunque un tatuaje mejor, así yo que sé, pero, pero bueno a lo mejor con el tiempo no pasa nada cuando vean que eres bueno <risa> claro todo. una claro es que a, una de la es selección, claro una vez que ya pues demuestran lo que vale les va a dar igual el tatuaje claro Claro. A mí personalmente me daría igual, un Va tatuaje a ti te, te a no me si tú fueras la seleccionadora la... Sara, no, no. Mientras sea bueno en el trabajo. Claro, sobre todo si haces bien la entrevista y no tienes burradas en redes sociales. Bueno, sí. lo lees tú, sí. tú o yo, Sara. Bueno, me refiero. Vale. A... Me refiero a que realmente no se puede vivir por el que me miden, por lo que soy, no por lo que luzco. Sí, efectivamente. Lo que pasa que dicen que no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Sí. En una entrevista de trabajo es que no hay es... que dar buena imagen, chicos. Aunque una, un tatuajillo, yo, yo no lo vería mal, pero claro, claro o sea, es, un, que... es como una muestra de respeto, quizás un poco más también hacia el entrevistador que requiere cierto. Es como el currículum, no. Tú no puedes mostrar un currículum tampoco de cualquier manera a un entrevistador. Dice que... dice que él se está volviendo muy selectivo. Claro, o sea, tú no puedes Totalmente la primera imagen una, pero imagen, una, una imagen completa Mira, dicen que una a persona... una persona que está buscando una imagen. De... Sara, Sara, estoy inspirado. Una sí, sí, sí. Cuando la ves por primera vez, en una entrevista o lo que sea, en los primeros segundos se te queda grabado. Sí. Lo que ha dicho la audiencia es que se está volviendo selectivo. Claro, claro. Una, cuidar, cuidar, cuidar la presencia, cuidarla, ¿no? Sí, eso ya, sí. Ya, ya, ya. A ver, no eso me es me imprescindible, de cuidarla, pero bueno. Y sobre todo los primeros minutos, diría yo. Los primeros tres minutos. También hay que tener en cuenta qué tipo de trabajo vamos, ¿sabes? Eso. Claro, claro, eso es muy importante. ¿ah? Eh, luego también el octavo mito era eh, las entrevistas largas aseguran el puesto de trabajo como hemos dicho eso no es una garantía de que a bueno, buenísimo nos dicen esta transmisión, este perisco gracias, gracias audiencias me alegro es Sara, es Sara, eh, es la que se lo ha preparado yo la pincho aquí un poco para dar la medida, nada más sí pues eso, que no por más tiempo que estéis en la entrevista de trabajo significa que os van a coger a veces es incluso negativo falso mito, falso sí. mito, o sea vale. no, está durando la entrevista, está durando esos que me van a coger no necesariamente no lo que os decía antes, igual se está asegurando de no cogerte está haciendo ahí unas preguntas o tiene trampas tiene tantas dudas de ti que no sabes claro. si cogerte o no y al final claro o a lo pues... mejor es larga y sí que te va a coger pero lo que queremos deciros que no porque sea que larga ya no es una garantía no es garantía que os van a coger Sí. pues nada Sara si quieres, si quieres añadir algo más. Bueno, yo por si mi no, parte, pues si quieres decir algo a la audiencia, como completamente. completamente es un, es mito un que ahora se estila mucho los tatuajes en la hostelería y en las tiendas de ropa. Pues hombre, si es una tienda así vaquera, yo, yo creo que ¿En tatuajes, seguramente, tatuaje no, claro, no quedaría mal. Sí. En hostelería, ¿qué pasa? ¿Que no nos dejan tatuajes ahora o no? No, no tiene nada? por qué. No tiene por qué. Mm. A ver, depende, va a depender del seleccionador. Claro, también mm. depende de qué tipo de hostelería, sí. ¿no? Mira, va? si Sara y yo te tuviéramos que seleccionar, de verdad, nos daría igual el tatuaje. Sí. Nos fijaríamos en ti, no claro. a que lleves el tatuaje o no lo lleves. Ahora, también tú ponte en el lugar de que te va a entrevistar. Solo te decimos un poco la realidad de lo que hay. Claro, bueno. Yo trabajo aquí en Florida en un Panda Express. Ah, genial. Pero un Panda Express tú sabes lo que es? No. Yo es que no lo sé. ¿Y qué es un Panda Express? Pero vamos, genial que trabajes. Bueno, lo, por finalizar el vídeo, que si nos eternizamos, que la imagen cuenta mucho, sobre todo adaptaros al que os está entrevistando. Que no cuesta nada hacerlo. Un restaurante bueno, de chino, un restaurante de verdad, chino. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Genial, chicos pues pues nada que nos vemos en las próximas emisiones de Prisline. por favor los que estéis en youtube suscribiros al canal de youtube y los de periscope y twitter pues también si sí, la verdad que, que mientras, mientras el, tatuaje el tatuaje no sea, no sea ofensivo. ofensivo claro Claro, todo bien, claro, sí, sí, todo sí. bien exactamente como en la imagen en general si sí, ¿vale? la verdad que en principio no tiene por qué haber ningún problema el claro. problema es eso que a lo mejor para hacer otros trabajos pues prefieren que no tengas tatuajes o te los apes muchas, gra muchas gracias por seguirnos ¿eh? seguirnos amigos mm. y amigos todos Muy bien. pues bueno mmm, nos despedimos ya no será si sí, la vamos, penilla vale. la penilla dejaros nos volveréis a ver vale que un saludo a todos amigos un desde Prisline un, un saludo. saludo a todos chao, chao, chao. Chao.